Hola, buenas, ¿qué tal? A ver, esto que vais a tener aquí al lado, de fondo, es el vídeo que he tenido que retirar de YouTube. ¿Por qué? Pues para empezar, este es un vídeo que subí el 5 de mayo de 2016, o sea, hace más de año y medio. Eh, es un vídeo que subí porque mmm, se me ocurrieron unas cuantas ideas fue un poco utilizar el discurso de este hombre, eh, Oppenheimer, el principal responsable del desarrollo de la bomba atómica, que es un discurso en, en televisión en que es dominio público. Eh, otro poco hacer un poco de mezclas de audio y un bastante de hacer el tonto delante de la cámara, como estoy haciendo ahora. En fin, eh, hay una canción, bueno, canción, composición, de máquina líquida, que es poema para un romance nuclear, que se basa en un poema de Alejandra Pizarnik, puede ser, y que utiliza como también como música de fondo, utiliza fragmentos del, del discurso aquí del señor Oppenheimer. Y por aquella época, marzo, o abril del, del año pasado, Sarai me pasó este disco, Uy, vale, está aquí el CD y demás es de aparentemente un grupo que se llama de de Chris de en realidad no es un grupo es un músico un compositor madrileño y que me dijo Saray puede se puede utilizar esta música para eventos o para vídeos lo que sea y dije seguro eh, ah pues sí tiene licencia de Creative Commons es música libre como la que solemos usar mm, solemos usar yo 95% de los casos Uso música libre, pero en otros casos, esta fue la razón principal del vídeo. Hacer el tonto con, con la máscara de Jack eh, Razón principal, lo afirmo. Y casi siempre he música libre. Algunas veces he utilizado algo que tiene copyright y YouTube me ha dicho Oye, que eso es propiedad de no sé quién, que cualquier beneficio que genere el vídeo que Mis no, vídeos nunca han generado ningún beneficio, pero bueno. Cualquier beneficio que genere ese vídeo va a pasar al titular de los derechos de autor. Me parece bien. Si es suyo, adelante. Pues bien, después de 17... No. 5 más 7, 12... 19. Después de 19 vídeos, 19 meses con ese vídeo publicado en YouTube, me llega el día 7, eh, el día que algunos estuvisteis de puente, y yo estaba haciendo 600 kilómetros, me llegó una reclamación de YouTube diciendo que se había impugnado y que porque la canción que está utilizando justo en este fragmento, justo cuando habrá Oppenheimer, que se escucha más su voz que la música de fondo, pero bueno, que esa música era de no sé qué grupo... Eh, un grupo que no tiene nada que ver, que no es de Kista Toca Trip, ni, ni loco. No es la, y la canción no es de, de Flowers of Gas and Smoke. En fin, digo, bueno, ya ha pasado otras veces que me han hecho reclamaciones de De música libre que he usado. Y nuevamente porque Equivocación. El sistema que detecta la música en YouTube no es perfecto y algunas veces se equivoca. Dale, le voy a impugnar.. pasa Tres días, no sé nada. Vuelvo a entrar a la página y parece que la impugnación nos se ha enviado. La vuelvo a enviar, otra vez argumentando que utilizan la licencia Creative Commons, que el grupo es tal, la canción es tal, no es la que se está reclamando y tal. Y me pone YouTube, se ha enviado la impugnación al reclamante de los derechos de autor. Tiene 30 días para responderte. Um, es decir, la reclamación no la resuelve YouTube. YouTube no es la que comprueba... Si estoy haciendo un uso legítimo de, de una música o no. O si la reclamación que me están haciendo es falsa o verdadera. No, el que decide es el reclamante de derechos de autor. Y tiene 30 días y durante esos 30 días el reclamante tiene derecho a poner anuncios en mi vídeo porque le da la gana. Por suerte no se pasó 30 días. Al día siguiente me respondió diciendo, no, me da igual lo que hayas dicho. Eh, eso es mío. Pues tengo derecho a una segunda impugnación, pero si vuelves a impugnar, eh, YouTube te avisa: ten cuidado, porque si no te sale bien la cosa, te podemos castigar. Es decir, castigar, por ejemplo, eh, 90 días sin poder hacer directos. Nunca he hecho un directo, ni tengo previsto hacerlo, hacer un directo en YouTube, así que un poco que me da igual. Pero a la tercera reclamación de derecho de autor que haya en tu cuenta, te cerramos la cuenta. Bien pues, eh, digo, mira, mmm, no pienso dejarme miranar. Le le di, argumenté un poco más largo, pero prácticamente lo mismo. No es esa canción, no es ese grupo, no es copyright, es una licencia Creative Commons, porque el compositor, eh, bueno, el músico Trello, cree tanto en los Creative Commons y el copyleft como nosotros. Y aparte, la principal... El, en toda la licencia Creative Commons hay un común denominador, que es la atribución. Tienes que poner quién es el autor original. Y eso está puesto en todos los, mis vídeos. En todos los que he usado música libre, he puesto eh, quién es el compositor. Porque me interesa que la gente sepa eh, quién, es el que, quién, es el, quién es el que hace la música que me acompaña en los vídeos. Eh, me gusta. es eh, el, el reconocimiento es obligatorio. Para mí es vital así que en fin y en la descripción del vídeo está puesto todos los datos la canción la música el tipo de licencia que usa todo pues vuelvo a enviar la impugnación y otros 30 días y al final pues ha pasado desde el lunes 6 días toda esta semana pues al final me llega el correo diciendo que eh, para esta segunda impugnación, YouTube tampoco determina si el uso es legítimo o no. Lo determina él mismo que me ha puesto la reclamación. Y me sigue diciendo que no, que esa música no es la que yo digo, sino que es la que ellos dicen. Y que en 7 días se va a borrar el vídeo, pero que me permiten cancelar mi impugnación y entonces el vídeo vuelve a su estado anterior. A su estado anterior en el cual ellos metían su publicidad en mi vídeo. Vale, o sea que lo que quieres es que eh, tener un vídeo que si alguna vez genera algún beneficio pase directamente a ti. Pues mira, no. Lo que he hecho ha sido borrar el vídeo, eh, estoy preparando este, y el vídeo original, y lo voy a subir a otra plataforma, como será seguramente Vimeo. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, eh, en la descripción vais a estar viendo el enlace al, al no, a la nueva localización del vídeo y espero que pueda meterle los subtítulos porque siempre en mi vídeo lo que más tardo es en poner son los subtítulos y no me gustaría que se perdiese el trabajo que hice en aquel día. En fin, eso es todo. Mm, voy a seguir subiendo vídeos a Youtube, subo muy pocos, 3, 4 al año, a lo mejor me animo y voy subiendo más. Y cuando me hagan impugnación, pues la seguiré reclamando. Y si vuelve a ocurrir lo mismo, en el que una compañía se pone cabezota, o, o más que cabezota, se pone en plan intentando robar, pues este es el caso porque ha sido un robo a mano armada, eh, pues lo que voy a hacer es quitar el vídeo y lo subir a otra plataforma. Es decir, si en YouTube, eh, si YouTube deja indefensos a sus usuarios y deja que las compañías campen a sus anchas, yo cojo el vídeo que sea y me lo llevo a otro sitio. Y de hecho, os voy a añadir un enlace más, que es eh, el vídeo de Los Amorosos, que preparó Sarai. Eh, un vídeo mucho mejor que cualquiera que yo haya preparado hasta la fecha. Y que también lo tuvo que retirar de YouTube porque supuestamente aparecía desnudez. Ni por asomo, pero al final... Eh, he puesto a cabezotas, YouTube, las discográficas y todas estas empresas son siempre las que ganan, siempre, siempre son las que tienen idea de ganar. Así que, te, ¿qué tenemos que hacer los usuarios? Buscándolo la vida como podemos. En fin, os dejo todos los enlaces y toda la información en la descripción y gracias por apuntar esta chapa. Venga, hasta luego.